Yo soy Elavila Vila y soy cantante, compositora, escritora, Nací en Caracas, que es mi ciudad querida, este, pero viví mucho tiempo afuera, viví mucho tiempo en Estados Unidos, en diferentes partes. Desde muy chiquita siempre, can, siempre canté, además que tenía una mamá y, y unos abuelos que querían vernos cantar y querían como que nos sonsacaban un poco eso, ese lado. Desde muy temprana edad empecé a hacer teatro musical. Ni sé qué edad tenía, pero canté con mis dos hermanas la canción de La novicia Rebelde y eso fue así como una cosa de otro mundo. Me fui para Los Ángeles y allá sí hice teatro musical muchos años y me encantaba, era algo que me apasionaba mucho por lo que podía expresarme en grande, no tanto como en cámara que es todo como aquí cerradito, hice varias obras, pero es una, es súper, eh, la competencia es súper brutal allá porque hey, todo el mundo quiere actuar, todo el mundo, siempre a haber alguien mejor que tú, bailando, cantando, cualquier cosa, entonces me retiré un poco del teatro. También descubrí el, mi lado de artista de grabación o vocalista. Trabajé con un super productor en California, en el desierto, eh, con su estudio allá, donde conocí muchísimos artistas increíbles. No sé, hay algo como de California que es mágico, que cuando llegas como que, o por lo menos a mí me pasó así, Llegaba y siempre encontraba como que todo me fluía de una forma que era súper guau wow porque llegaba a conocer gente, músicos increíbles que tienen una trayectoria de muchísimos años, de muchísimo tiempo. Después viajé a Buenos Aires, este, conocí también artistas increíbles, grabé con los fabulosos Cadillacs. Eh, con Luciano Jr. y Mario Zipperman, que son eh, percusionista y tecladista de los Cadillacs. Los vi a ellos en vivo en el Estadio River, que fue impresionante. Eh, conocí artistas increíbles, Mimi Maura, Los Auténticos Decadentes. Esta producción, eh, bueno, por supuesto, Alfredo, Alfredo, mi hermano, que... El, art, o sea, artísticamente Hacemos tantas cosas juntos Que es como Parte también de la vila eh, Y bueno eh, Rafter que Ra, Rafael Melo La verdad es que ha sido Un súper Ha sido como traído así del cielo <ríe> Caído del cielo Como dicen Porque la verdad es que Ha, ha dado mucho eh, como ha sumado mucho al tema, porque al final este tema es un reggae, happy song y es lo que es. Este decidimos particularmente empezar con ese tema porque es el primer tema que yo escribí y es un tema que me lleva a mis raíces, se trata de Caracas. Eh, y es muy esencialmente yo porque al final yo soy una persona muy positiva tiendo siempre hacia el lado positivo este, y me gusta me gusta poder compartir este tema con los venezolanos en el mundo sobre todo porque siento que lo van a disfrutar siento que extrañan nuestra tierra igual que yo la extrañé cuando estuve afuera Hemos pasado por mucho como venezolanos. Todos creo que tenemos ese sentimiento, por más que sea hayamos vivido lo que hayamos vivido. Cada quien tiene sus momentos, pues. Yo siento que Caracas es una ciudad increíble, es una ciudad hermosa, es, una, es un lugar que tiene un que nos da una fuerza, esa montaña, esa energía y quería como como captar eso en una canción de cierta forma, como un día en Caracas y que fuera, que fuera positivo. Eso es más o menos lo que yo quería expresar con este tema y, y también como parte de mi esencia porque yo soy caraqueña, por más que es inglés o lo que sea, yo soy caraqueña, yo pienso en dos idiomas, pero vivo aquí, entonces como que es un poco la esencia de quién soy yo también como que irnos a las raíces de, de quién es el Avila Yo creo que la razón por la cual yo no había sacado nada antes de, de mi música porque la verdad es que tengo muchísimos temas eh, es porque uno como artista es como cuando el pintor que pinta sobre sus cuadros porque siente que nunca está como quiere que esté pero bueno ya yo creo que llegamos a ese punto llegamos al punto de que ya este tema está en donde tenía que estar ya ya estoy segura de lo que quiero con él entiendes entonces ya por fin creo que logramos captar eso en esencia además que bueno yo me siento también mucho más eh, evolucionada o madura artísticamente para Simplemente soltarlo y dejar que fluya lo que tenga que fluir. Tengo una familia super grande. Tengo un hermano eh, querido, chiquito, que compone y, y escribe conmigo. Eh, toca todos los instrumentos, entonces nos complementamos de esa forma. Yo soy más la parte como de escritura y componer algo básico y él como que me ayuda a entre los dos como que hacemos un buen team, vamos a decirlo de esa forma. Pero ya va, espérate. ¿No? Pero cuéntales un poquito sobre ti. Ah, un poquito sobre mí. Yo les estaba contando que tú eras mi hermano, que, que cuando, bueno, esto, esto en verdad no se los conté, pero... Cuando éramos chiquitos, o sea, yo soy un poquito mayor, no mucho, un poquitico. Y claro, él siempre quería hacer todo lo que yo hacía y era un fastidio. Porque todo, entonces yo decía que quería actuar, él si es quería actuar. Vale, yeah. Yo decía que soy músico, él quería hacer música. Pero en verdad después, como que fue chévere porque nos fuimos como acoplando y fuimos creando juntos. Y, y muchos de mis temas... Tienen la influencia de él, así como muchos de sus temas tienen mi influencia. Aunque somos dos artistas... Diferentes. Pero, diferentes. Nos ha pasado que, bueno, tengo una idea de una, de una armonía o algo y de repente ella saca su librito y empieza ahí con sí. versos y líricas <ríe> increíbles, unas melodías muy, muy bellas. Entonces, en verdad... Ah, I'm proud of her. I'm proud of her. Okay. One, two, three, four. Ooh ooh ooh ooh ooh I should comb it, or I'll get dreadlocks Mama's mad because of my room I'm just not ready to pick up the broom It's just one of those beautiful days The sun is shining, everything's okay Yo solo quiero sonar las maracas Yo solo quiero Sonar las maracas, yo solo quiero sonar las maracas, que me escuche Caracas.